hola chicos cómo están tenemos información bastante bastante importante que mostrarles en este video. está pasando muchas cosas lo de la nueva plataforma de omega pro eh, todo lo que está sucediendo como les repito probablemente lo que van a hacer es agarrar todas las personas que ya estaban en omega pro la pasan a esta nueva plataforma y tienen que esperar a que se cumpla el ciclo nuevamente de cuánto quién sabe cuánto cuánto tiempo se va a tardar esta plataforma en generarles ganancias nuevamente cuando se cumpla ese plazo algo va a pasar nuevamente y así vamos a seguir hasta el infinito entonces muchachos también en este momento están yendo los líderes a Panamá a una reunión con Juan Carlos Reynoso lo hacen ahora presencial porque se les está filtrando toda la información vía Zoom de igual manera yo esperaría que alguna de las personas que anda por allá me pase ya sea un audio, ya sea video. Eh, obviamente yo les protejo la identidad porque siempre me terminan pasando eh, información la, los líderes que andan por allá. Eh, gente, ahora sí, en, en videos pasados nosotros hablamos sobre de eh, la importancia de no darle o no revelar usted su información personal a cualquiera. Mucho menos a algo, a un sistema que está más que comprobado de que es una estafa. Así que vamos a rebobinar un poquito y a ver lo que se dijo en ese video anteriormente. Lo pueden utilizar para encubrir delitos, para lavado de dinero. Lo pueden utilizar para inclusive... Pedir préstamos en Colombia, pedir préstamos en el país donde ustedes, pedir préstamos vía telefónica. Yo no sé si ustedes sabían, pero los bancos, usted puede pedir un préstamo sin usted ni siquiera llegar al banco, simplemente con una llamada telefónica. ¿Qué es lo que le piden para corroborar eh, los datos que realmente sea usted el que está solicitando ese préstamo? Una foto con usted sosteniéndola, que se vea su cara y se vea su identidad, su identidad por ambos lados, de dónde provienen sus ingresos, ya ven por dónde va la cosa. Hay muchas, muchas, muchas co cosas que se pueden hacer, pueden suplantar su identidad para muchas cosas malas, entonces no se asuste si en un futuro, si en unos meses a usted llega a su casa y eh, le llega un embargo porque usted dice eh, bueno, usted no ha pagado y usted puso esta casa como embargo. ¿o ven? ¿Le llega un embargo a su salario si usted es una persona asalariada? Y bueno, chicos, adivinen qué pasó. Pues justamente de esto que estábamos hablando es lo que pasó. Tengo el reporte de dos personas que ya me han dicho que les está sucediendo justamente esta situación. Eh... Una de estas personas me mandó audios, me explicó todo lo que le está sucediendo, me dijo manténgame en el anonimato, yo solamente le quiero contar a usted y así lo vamos a hacer. Sin embargo, hay otra persona que también lo publicó en, una, en, en un grupo de WhatsApp y eh, no me logré contactar con él, pero eh, por el simple hecho de ponerlo en un lugar público, como es un grupo de WhatsApp donde todas las personas los ve. Eh, podemos verlo nosotros también. De igual manera, como yo no me logré comunicar con él, le eh, estoy censurando la información personal, pero eh, este es el caso que vamos a ver nosotros a continuación. Ese fue el correo que le llegó a esta persona, el cual, eh, como podemos ver, aquí, este fue el correo que le llegó. Podemos ver que es un correo que dice de rebancarizamos, creemos, ayudamos e impulsamos sueños. ¿Esto qué es? Dice, de parte de la compañía QTN SAS nos permitimos expresarle los mejores deseos para este nuevo año 2023. Le informamos que actualmente somos, somos nosotros quienes contamos con el portafolio de servicios financieros que adquirió con Banco de Bogotá. Queremos ayudarle a que normalice las obligaciones terminadas suscrita con la entidad para que pueda recuperar su autonomía jurídica y financiera. Contáctenos con nosotros y conozca el estado actual de su proceso jurídico. Puede comunicarse. Y aquí le dan un número de teléfono. ¿Qué responde esta persona? Vean lo que pone en el grupo de WhatsApp. Esta es la captura que acabamos de leer. Y esta persona pone. Lo que llegó a mi correo es esto. Yo soy de México y no comprendo qué deuda puedo tener en Colombia. Me duele mal todo esto. Chicos, justamente... Lo que estábamos hablando nosotros en el video anterior es justamente lo que está pasando. Usted no debía demandarle información a una empresa como es Omega Pro, que es de delincuentes y que está más que demostrado que todo lo que han hecho es con el único fin de sacarle su dinero. Entonces, si es una empresa no regulada, no auditada, que creó un broker o que compró la página de un broker. Que como demostramos en videos anteriores. Simplemente co copiaron el código fuente de un broker real. Se le preguntó a este broker y ellos dicen que no tienen conocimiento de Omega Pro. Y que le ellos le robaron la información de su página. Hay demasiada evidencia para darse cuenta de que Omega Pro es una estafa. Y siempre lo ha sido. Y usted no debía darle el dinero a estas personas y muchísimo menos su información personal. Ahora, si usted eh, es una de las personas que también les ha llegado eh, algún tipo de correo, algún tipo de información, hágamelo saber a el número de teléfono que está aquí abajo, más 506-8973-9988. Ese es mi número de WhatsApp. Ahí usted me puede contactar. Y también quiero hacer un llamado público. Todas las personas que han sido víctimas de eh, Omega Pro y quieren contar su caso. Quieren eh, simplemente contar cuál fue el proceso, cómo fue que lo captaron, cuánta cantidad de dinero. Simplemente quiere contar su historia y hacer... Eh, de, de, de su caso, algo público, pueden contactarme y podemos hacer una llamada de Zoom para que ustedes eh, también conozcan todos estos casos de personas que han perdido eh, dinero. Eh, creo que es, es, es esto nada más. De hecho, yo tengo el contacto de Juan David Muñetón, el, el asesor financiero certificado de Colombia. Que él me mandó un número de teléfono. Eh, déjenme ver si veo aquí en los mensajes de WhatsApp. Y él me dijo que si alguien... Eh, que le estuvieran suplantando la identidad y quería comunicarse con él. Pueden escribirme a mí directamente. Yo les paso el número de él para que ustedes hablen con esta persona. O si no, pues si ya ustedes eh, vieron que están suplantando su identidad... Pueden escribirle también eh, o llamar directamente a el banco de, eh, creo que es Banco Colombia, no sé. Él me dio el número de teléfono. Eh, línea en Colombia es indicativo. Ok, eh, el número de teléfono que él me mandó. Voy a ponerlo aquí en la pantalla de una vez para que ustedes lo puedan también apreciar el número de teléfono es este creo que 601 es el número indicativo de Colombia, no sé, no me hagan caso, pero este es el número de teléfono que me dio el asesor financiero, pueden tomarle captura, pueden eh, tenerlo ahí y eh, muchachos eso es todo lo que les quería contar hasta el momento déjenme eliminar esto eh, repito las personas que quieran comunicarse conmigo y contar esa, esa, esa historia eh, cómo lo captaron pueden hacerlo mediante mi número de whatsapp me contactan y ahí nos ponemos de acuerdo gente eso era lo que les quería contar una noticia bastante lamentable lo que está sucediendo y lo que están haciendo con su información y probablemente muchas cosas más que van a hacer pero bueno eso es todo muchachos